¿Qué son los juegos de mesa? Pues es la clasificación que se da a los juegos que contan un tablero y fichas de diferentes formas y colores. O podemos decir más que nada que es un juego donde podemos interactuar para desarrollar nuestras habilidades en un juego ya sea físico o donde no te puedan mover, según las reglas que son diferentes para cada juego. Entonces se podría decir que mientras más juegos haya y sean multi, se puede decir que podríamos hacer uso de muchos participantes para razonamiento táctico o estratégico, ya que algunos conllevan generalmente actividad física, como podemos ver en esta imagen está lo del tablero con las fichas y tu monito, o en este otro que es un juego en miniatura que se 6 en unos juegos deportivos, o también está lo que es el serpiente y escaleras que ya muchos lo conocen. Ahora son los juegos de mesa y su clasificación cuando hablamos de juegos de mesa nos referimos a actividades de tipo lúdico conformadas por un tablero y fichas y pues más que nada se clasifica según el, se le puede decir el género del juego se puede decir si quiere de terror, juego de terror acción romance o cualquier tipo de juegos así también varía la dificultad como podemos ver en esta, está lo que es el Poker, Parchis, Bacamón. hasta el Uno, Damas, Monopoly. También podemos encontrar los conos de Catán, Dominó y Ajedrez. Ahora, podemos encontrar las categorías, que las categorías más que nada se pueden hacer, ahora sí se agrupan. Generalmente el tipo de juegos está juego juegos de dado, que consiste en los dados. Tienes que lanzar y sacar el número mayor. Juegos de fichas, que son las fichas. Así como Max Han y el Jenga. Entonces, más que nada, pues se pueden unir en algunos casos de tres jugadores. Pero regularmente se juegan de dos. También está lo que es juegos de rol y juegos de carta. En juegos de rol, fueron creados a mediados de la década. Son juegos en los que interpreta el papel de otra persona. Y los juegos de cartas, pues son más que nada, para francesa o española. También podemos jugar de dos o tres jugadores en las cartas. Ahora bien, juegos de tableros contemporáneos. Pues más que nada, como dice en el subtítulo, son juegos de guerra. Hay que diferenciarlos claramente de los llamados juegos de tablero. Y así se, se juegan también, así se le llama. En la inmensa mayor parte de casos se utilizan un tablero para desarrollar sus partidas. Más que nada, pues vemos que en los juegos de mesa se utilizan tablero... Y pues, fichas, cartas, etc. Como en estos casos, estos juegos de mesa. También está lo que es a sus marcas, que este está muy bueno y se lo recomiendo. También podemos encontrar lo que es el Twister, Monopoly, Turista, etc. Ahora, si te llama mucho, también hay para actividades físicas. Ahora, ¿qué son los juegos de mesa? Explicación para niños. Pero los juegos de mesa de niños tienen como fin de entretenimiento o la enseñanza de concepto o habilidades, como les decía, para desarrollar sus habilidades, utilizar cualquier tipo de juego para que vayas aprendiendo cómo usar esa habilidad, ya que puede jugar él solo o con otro, otra persona, siempre y cuando no se, no se aburra. Y como tal, en lo último, podemos encontrar otro este tipo de juegos en mercado pago podemos comprarlo ya sea también en un supermercado en un tianguis etcétera si te gustó hasta aquí muchas gracias esto es todo por mi parte